Somos Vyaztec, que nos tortura a través de las paredes con armas electrofanéticas microondas y otras no reconocidas. Sin que las personas que estén alrededor se recaten, armas no letales, según les llaman ellos, armas silenciosas, armas psicotrónicas. Hay suficiente información para saber que están inventadas, pero no quieren reconocerlas. Las autoridades tendrían que hacerlo y poner remedio. Somos como unos apestados en este país. Nuestro país es un país democrático, un país constitucional. Yo creo que es lo suficientemente preocupante para que las autoridades tomen cartas en el asunto y no miren para otro lado. La gente que nos agrede, nosotros decimos que son auténticos psicópatas. Agredir a ciudadanos inocentes no es fácil. Tienes que ser un verdadero canalla para hacerlo. Teóricamente no las tienen reconocidas. Se llaman armas psicotrónicas. Los enferman gravemente, tanto física como mentalmente. Los traumatizan. A través del trauma por lo visto se accede mejor al control mental. Esa es una de las pérdidas que se están usando y esta gente se aprovecha de ellos hay unos terroristas, auténticos terroristas ocultos y las autoridades no nos defienden no nos escuchan, no hacen nada miran para otro lado no quieren saber nada de nosotros esperamos que algún día salgan a la luz y se les caiga la cara de vergüenza por consentir este terrorismo este terrorismo oculto son equipos que atacan a la gente repartidos por todo el país aquí hay una representación de cualquier provincia de este país. Estamos distribuidos como si fuéramos la Lotería del Niño. No lo quieren ver juntos, pero aquí estamos. Queremos que se nos oiga, que se nos escuche. Que ya está bien que en este país supuestamente democrático, supuestamente constitucional, ciudadanos inocentes están siendo agredidos en sus casas. También se aprovechen de que las autoridades no nos hacen ni caso, nos tratan como locos. Curioso, ¿no? Más de un centenar de locos diciendo lo mismo. ¿No? Es curioso. Eh, vale, intentar, ¿no? ¿Sí? Pedimos justicia. Somos esclavos de una tecnología no reconocida. Se llaman armas hipotrónicas. Los traumatizan ¿no? severamente. A través de los traumas acceden a nuestra mente, nos controlan las ideas, los pensamientos. Parece algo de ciencia ficción, ¿verdad? Pues es real, está ocurriendo en este país, donde nos agreden sin que nadie haga nada. Un centenar, somos un centenar distribuidos por el territorio nacional, que se lo pueden hacer a cualquiera. es muy real, ¿eh? es por la libertad de nuestros hijos de nuestros padres y de nosotros de todo el mundo decirlo, que nos está torturando en nuestros la propios la hogares, la hogares la con la armas la de energía, energía dirigidas electromagnéticas la de microondas se nos enferma tanto física como mentalmente mentalmente nos crean traumas, traumas severos Normalmente cuando se explica todo esto la gente nos tomamos rojos. Bueno. Todo esto. Es Ahí tenéis una de página web, puede entrar más. En la gente está educada para no entender más allá de lo que convencionalmente establecido. Esto no es miente a ficción. No, no, Asociación de Víctimas de Apoyo y Ayuda a las Víctimas de Armas Psicotrónicas y de Control Mental y de Armas Electromagnéticas. Hay personas que llevan ya muchos años. No se nos protege. No se nos contesta a las cartas de petición que hacemos a las autoridades competentes para ello. vez hay más gente enferma. Y cada vez hay más tecnologías inalámbricas y más potentes, no es casual. Y todas estas tecnologías están patentadas, existen y funcionan y son eficaces. Nosotros somos individuos que no sabemos por qué estamos sufriendo este tipo de acoso y este tipo de tortura. Es un tipo de acoso y tortura extendido en todo el mundo. A nivel mundial hay millones de personas. en otros países donde la unión de víctimas ha conseguido que esta tortura sea llevada a los tribunales. Hemos tenido que informarnos de esto a través del contacto con otras víctimas de otros países. Pedimos información sobre estas tecnologías que están reconocidas y patentadas en todo el mundo. Si es verdad es que se están utilizando en España y si es verdad que se están utilizando con nosotros y por qué motivo puesto que las víctimas no sabemos por qué no están controlando con la implementación del 5G esto se hace extensible a más gente por favor pedimos a la prensa que nos, que nos oiga por lo menos ellos que si estamos en un país de libertad de expresión nos dejen hablar que nos escuchen que los que estén sufriendo algo parecido o tengan dudas, se pongan en contacto con nosotros. Nos pueden encontrar en Internet. Eh, somos VIACTE. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y tenemos nuestra página web propia y el blog donde están todos los teléfonos. Pedimos, por favor, periodistas, agencias de información. Que nos hagan caso, que nos escuchen, que nos dejen hablar. Que investiguen. Y que investiguen. Y que no Porque permitan que nos maten. Queremos saber sobre todo por qué y quién, por qué y quién, qué hemos hecho nosotros para merecer estas torturas cuando somos ciudadanos normales y corrientes como cualquiera que estamos quedando ahora mismo por aquí. Están usando armas que solo son para uso de guerra. Es ilegal que las estén buscando por personas inocentes. Y están dejándolas donde están sin oscuridad y el silencio. Pedimos protección, pedimos justicia, que se juegue a estos criminales. Estas armas son armas de guerra las que se están utilizando ilegalmente. Están experimentando con personas inocentes sin nuestro consentimiento. No somos ratas de laboratorio. Pedimos que se prohíban estas armas para uso con personas, puesto que son armas exclusivamente para uso de guerra y las están usando con personas ilegalmente, en silencio y con total impunidad. El acoso de forma prolongado se convierte en tortura. Ya somos millones de víctimas en Europa y también en Estados Unidos. Esto tiene que terminar. Nuestros pensamientos son nuestros. No son de ellos. Nos están hackeando ya hasta el cerebro, los ordenadores, los móviles. Y de momento el cerebro no tiene cortafuegos. Manipulan nuestra mente. Nos den los pensamientos a través de la inteligencia artificial. Le puede pasar cualquier día a cualquier persona más. Ya somos millones de víctimas en todo el mundo. Solo pedimos justicia. Solo pedimos que se juzgue a estos criminales y que termine esta tortura. Que no sigan aumentando las víctimas. Están torturándonos en silencio y con total impunidad. Esto no es justo. Esto es una violación de los derechos fundamentales que todo ser humano tiene. Así está escrito en nuestra Constitución Española no se nos protege. Todo esto lo hacen con la inteligencia artificial. Se nos está utilizando para experimentación, sin nuestro consentimiento. Nos atacan al cerebro, nos lo controlan. Somos cobayas, víctimas de experimentación. Si tratamos de denunciarlo, nos toman por locos. Además también nos controlan mentalmente, nos leen los pensamientos, nos hackean el cerebro, todo sin nuestro consentimiento. Pedimos justicia, pedimos que se nos proteja, que se investiguen nuestros casos, que se juzgue a estos criminales que nos están torturando en silencio y con total impunidad. Esto parece ciencia ficción, pero es ciencia y tecnología. Cualquier día puede ser usted también el que se encuentre en esta situación. Muchos también son víctimas y todavía no lo saben. Producen voces en el cerebro, lo cual muchas personas les han diagnosticado falsos diagnósticos. y En realidad no conocen estas tecnologías, quizá nunca lo sepan. Pedimos que se termine con esta convicción, que no haya más víctimas. Todo ser humano tiene derecho a que se le proteja de la tortura, así bien escrito en nuestra Constitución Española, pero no se está cumpliendo con nosotros. Todo esto lo están haciendo por dinero y por poder, por experimentación sin nuestro consentimiento. Las autoridades no se les da toda la información que se debiera. Pedimos también que se haga un proyecto de ley ampliando todo esto que estamos aquí nosotros denunciando. Puesto que lo quieren silenciar, tampoco quieren ampliar esa ley. Los criminales terroristas no se cortan ni media, se saben protegidos. Saben que estas tecnologías no reconocidas no dejan huella. También saben perfectamente que nuestras autoridades no nos hacen caso, que nos ignoran completamente. Se sienten como dioses. Hoy somos nosotros, pero mañana puede ser cualquiera de ustedes. Los víctimas de acoso electrónico aquí en España no son solamente españoles inocentes, sino también residentes y hasta quienes que tienen aquí el título de refugiado político. El gobierno español no hace diferencia entre los extranjeros y los españoles para ser víctima de acoso electromagnético. El gobierno español no hace diferencia entre los jóvenes, viejos, hombres o mujeres. Cualquier persona que se encuentra en un momento no adecuado, en una situación, en un sitio no adecuado, puede ser una víctima de acoso sexual. Además, somos nosotros víctimas involuntarias, porque los criminales agentes de CNI que han vendido su alma al diablo y están sirviendo a Estados el terrorismo y de este modo hacen de la gente inocente víctimas, estos agentes del CNI no conocen a quien tortura. Por lo tanto de ante tal tecnología tan grande, tan colosal, que además de usar la inteligencia artificial, usa también muchos instrumentos que tiene a mano, un de esos satélites que son capaces de, desde distancia mandar ondas electromagnéticas, láser o cualquier otro que el cerebro humano puede, en alguna manera, percibir. Todos vosotros sois testigos que en los últimos días están vendiendo un aparato para espantar a los plagas en las casas. Dicen que este pequeño cosa que metes en enchufe, mete en la cabeza de los ratones ondas electromagnéticos y en los cucarachas ultrasonidos. Pues este mismo sistema siempre y cuando que está adaptado a las frecuencias del cerebro y del ser humano, que son bastantes, unos de ellos alfa, beta, etc., con distintas frecuencias. Una vez que ellos consiguen hacerlo con nosotros, ya somos víctimas de ellos. Y os digo que todo español, todo ser vivo, todo que tiene un cerebro es una víctima potencial de acoso electromagnético. Vuestra atención a esta manifestación no es solamente para que nosotros tengamos un día de la libertad, porque nos dicen claramente que no va a haber libertad para nada, sino lo que vamos a hacer torturaros hasta que moréis y tenéis dos posibilidades o que os matáis o que os aguantáis y de este modo los criminales agentes de CNI en España y otros criminales agentes, por ejemplo en América, CIA o lo que es en Alemania, todos esos tienen una meta y es torturar hasta el punto que el víctima no puede más soportarle y no ve otra solución que suicidarse. Es importante saber que esta tortura no está solamente el resultado del trabajo diabólico de los servicios secretos en este siglo, sino no empezó en el siglo pasado, en casi 1970. Y la mayoría de esas informaciones vienen de Auschwitz, de esos sitios de concentraciones como Auschwitz, der de y Alemania. Por lo tanto, esto que están haciendo, las víctimas están realmente sufriendo las torturas, y no solamente torturas, sino tampoco le dejan trabajar. Y hacen lo que pueden para molestar, torturar y acosar a esos seres inocentes que por mala suerte son hoy víctimas de acoso electromagnético Y no solamente aquí en España, sino en todo Europa. ¡Basta de tortura! ¡Basta de tortura! ¡Basta de tortura! ¡Basta de tortura! はったの